Señor presidente, señorías, permítame que en esta mañana tan calentita, en la que hemos tenido de todo, pero que ahora estamos algo aburridos, representando a nuestro grupo territorial, Podemos Suscala Taldea, le recuerde a todos ustedes que hoy, 26 de abril, se cumplen 80 años del bombardeo de Guernica por los nazis, a petición del fascista Francisco Franco. Y permítame también que pida verdad, justicia, reparación que pida memoria histórica y que diga en voz alta, no a la guerra. Gracias. Jan eh, no Andreok, berriro ere trenbidiari buruz, Burus, mosio orkesten da, Aurcoan, honetan, gaurkoan, León, Palencia, Burgos, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Sabalera, metroco trenbidiaren gainean, eta es da chancha. Europako bide estu Sabalena trenbide zareada, milla eunta irogitamabi kilómetro. Eta, bezala, gutxi, buruz, eh, bezala. Eh, eta da, esta guía de duela guchi, sustapen bachor de an, y buruz brinco la traderi burus, está tenue en mesa, esta chalocheco no la funcionado en la Esta es la está eré. Había durado un tiempo, tren de quin, normal en el quin de mesa, Uchak, marcacheco, esta alternativa, ego quibac, villageco, Bat gatoz, bai, gure ededu desberdinak izan, gure duela duela denbora gutxi arte funciona tu duena mantendu behar delako, la co, horrek bestelako inversioak eskatzen ditu. Si ustedes repasan el diario de sesiones, se darán cuenta que un número importante de iniciativas presentadas están relacionadas con intentar mejorar, solucionar ilegalidades, alegalidades o irregularidades del equipo de gobierno en lo que respecta a acuerdos y planes puestos en marcha con anterioridad. Se suelen adoptar también acuerdos que luego no tienen materialización en alguno de los presupuestos. Señorías, en las inversiones que se hacen o no se hacen, en los presupuestos que se presentan suele verse normalmente el país que uno quiere construir, y algo así ocurre por la línea férrea que hoy tratamos. Hablamos de una línea que funcionaba correctamente, que prestaba servicio a millones de personas, una línea férrea que ha sido abandonando poco a poco hasta que su deterioro es tal que vendrá el listo de turno y dirá aquello de, bueno, esta línea no funciona, habrá que sustituirla por otra, y en ese no funciona en esa idea de sustituirla por otra, se pondrán en marcha otro tipo de intereses de índole diferente al ofertar el mejor servicio a la ciudadanía. Señorías, debemos cuidar lo que tenemos, debemos apostar por su buen funcionamiento y esto es efectivamente lo que nosotros desde Euskadi queremos hacer. Porque cuidar significa invertir en mantenimiento y mejora de, infra de la infraestructura, invertir en material ferroviario y contratar el personal necesario para ello. Estamos dispuestos a apoyar y a trabajar para poder gestionar el tramo ferroviario que fundamentalmente nos afecta. Y haciendo nuestro lo manifestado en su día por el Gobierno vasco, consideramos que sería importante transferir la gestión de dicho servicio al Gobierno vasco que el gobierno español deje en manos del gobierno vasco la gestión del tramo ferroviario que está situado en tierras vascas y que para esa gestión sea lo más eficaz posible se negocien las condiciones socioeconómicas. Consideramos que una gestión descentralizada de muchísimas cosas, pero sobre todo ese tema que estamos tratando sería lo idóneo para mejorar el funcionamiento de esas líneas. Señorías, en un día como hoy quiero finalizar mi intervención con un poema a la esperanza, un poema de mi amigo, el poeta irunés Jesús Rodríguez. Escúchenme. Es, po es poesía. Entre las verdades de la poesía y la evidencia de los sucesos, necesitamos un punto de encuentro que mantenga el aliento de las palabras, que nutra la belleza de la verdad. Muchas gracias.